En la urbanización Toribio Camilo denunciaron este martes que una empresa de refrescos ha colocado una tubería para lanzar aguas residuales en esa localidad. Eh, tenemos un problema con el tubo que sale ahí. Nosotros pensábamos a primera instancia que ese tubo era del vecino de aquí al lado, que estaba limpiando su cisterna. Pero últimamente nos dimos cuenta que el tubo llega hasta allá, hasta la pared. Hicieron un hueco metieron el tubo por ahí y por aquí van tirando el agua negra o sea están limpiando todos los registros que ellos tienen ahí y tirando el agua por aquí y eso es un bajo que nadie lo aguanta un bajo tremendo entonces nosotros fuimos ayer hablamos con ellos con, con, con el encargado que estaba ahí y dijeron que eso era, era eh, eh, provisionar. nos dijeron que ya en una hora Iban a dejar de tirar agua. Le dimos más, parado. Pero esta mañana cuando nos no levantamos, como a las 8, empezó el reguero de agua, otra vez de nuevo. Entonces nosotros fuimos allá y miramos de nuevo. Parece que parece que oyeron cuando eh, yo hablé ahí. Inmediatamente procedieron pararon la bomba. Aquí tiene una bomba sumergible tirando el agua para acá. Todo el agua, el agua de onda. ¿Qué va a hacer en ese caso entonces? Bueno, nosotros vamos a proceder a, a visitar a Medio Ambiente y le vamos a, a notificar de la parte que ellos no están haciendo a nosotros. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.